Bueno, estamos con Sergio Jiménez, fundador y CEO de, de iWin, que es una empresa que ya hemos tenido por el podcast, pero que hoy lo traemos para hablar de otros temas. Sergio, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, como siempre, José. Un placer lo estar primero... en digital. Preséntate un poquito, por si alguien no, no te conoce, eh, ¿a qué os dedicáis? Pues, en, básicamente soy fundador y CEO de iWin, que desde hace año y medio aproximadamente decidimos pivotar un poco eh, nuestro modelo de negocio hacia un servicio de suscripción digital con creando experiencias interactivas basadas en, en los videojuegos y lo que todo con, con, consumimos en casa ...para tocar temas que sabemos que están en, en las agendas de los comités de dirección... ...y que sabemos que son problemas o retos a los que las empresas sobre todo se, están, eh, se tienen que enfrentar ¿no? los próximos años. Entonces básicamente lo que tenemos es un catálogo de videojuegos... ...donde empleados o clientes juegan a esos videojuegos para entrenar ciertas habilidades... ...o ciertos conocimientos importantes para, para la empresa... Uno de estos eh, ejes ¿no? de formativos de esos videojuegos es la ciberseguridad, ¿vale? Entonces quería preguntarte un poquito sobre este tema, ya, ya que habéis investigado sobre el tema y os habéis empapado mucho, desde tu punto de vista, ¿cuál es el nivel actual de ciberseguridad en las empresas? Es decir, ¿las, las empresas son seguras o, o tienen muchos agujeros? Bueno, aquí hay un poco pues, de todo, ¿no? Como, como casi, con, con casi cualquier tema, ¿no? Eh, a ver, es cierto que desde IWIN trabajamos sobre todo con grandes empresas hasta, hasta ahora. Estas empresas eh, generalmente, pues a, a niveles de seguridad, eh, están y a nivel tecnológico tienen tecnología y protocolos y políticas de seguridad que, que, que las, pro, las protegen desde un punto de vista tecnológico. Pero una de las cosas que más se está viendo, y no solo aquí en España, sino a nivel internacional, es que entre el 70 y el 80% de los... De los se producen por, mmm, por algunos comportamientos que como empleados de, de estas empresas eh, caemos en las trampas que los hackers no, nos... O sea, se deben casi siempre a, a errores humanos. ¿no? Sí. En este sentido, sabemos que las empresas grandes están haciendo grandes esfuerzos por prevenir y, y, y, y ayudar en la concienciación de sus empleados para que entre todos eh, construyamos un, un escudo eh, o un cortafuegos humano ¿no? de cara a la ciberdelincuencia pero también es cierto que conforme más pequeña es la empresa eh, o cuanto menos inversiones o las inversiones son más limitadas para según qué tipo de cosas ahí estamos viendo que hay mmm, grandes problemas de ciberseguridad y que las empresas más pequeñas no están invirtiendo hasta que se pegan el, el, el susto, ¿no? Vale. Entonces, ¿estas pequeñas y medianas empresas crees que, que necesitan preocuparse más de, de este tipo de temas? Eh, creemos que sí. Al final se trata más de prevenir que de que de, que de apagar un fuego, ¿no? Hace poco hablábamos con un bufe de abogados pues que no son muchos, son 80, 90 personas, que una de las personas cayó en el fraude del CEO y les robaron literalmente 60.000 euros de, de la cuenta bancaria en una tarde. Eh, que estamos viendo? Que en este tipo de empresas el responsable de, pues, de informática o el financiero, eh, pues sí, han escuchado campana acerca de la importancia de la ciberseguridad en, en, en la empresa, pero no es hasta que sucede en este tipo de cosas cuando no pasa a ser como una, una prioridad no, considerarse un riesgo eh, de negocio o de la continuidad del negocio. no. Y esto es un ejemplo de, de, de, de robo de dinero, literal, pero bueno, que también hay grandes... Eh, también hay problemas y sobre todo vinculado al tema de la RGPD con respecto a la privacidad de nuestros clientes y de nuestros empleados. no, Empresas que les roban la base de datos de clientes con datos personales, direcciones, lo que han consumido en esa empresa y tal, que suponen de grandes problemas reputacionales, ya sean empresas de B2C o, o, o B2B. ¿no? Entonces, lo que estamos viendo un poco es que las empresas más pymes, como dices, ¿no? pequeñas, medianas empresas y startups en general, no empiezan a actuar hasta que se pegan el susto. Y cuando se pegan el susto, pues para algunas eh, eh, puede ser demasiado tarde o o no Oye, hay, hay, me ha venido a la cabeza una cosa que hemos comentado últimamente que me parece también relevante que es el hecho de, de que una posible brecha de seguridad que tiene una empresa viene a través de los proveedores ¿no? que, que, que es algo como que no nos damos cuenta Háblanos un poquito sobre esto a ver nosotros pues hace ya años que trabajamos con gran empresa como proveedores de gran empresa hemos sufrido grandes procesos de validación de hacking éticos, de pen test, a, a de, de test de penetración, ¿no? A, a nuestra plataforma y a nuestra tecnología. Y hace años, hasta que no hemos cogido realmente el tema y lo hemos investigado y lo hemos desarrollado y lo hemos hecho un poco nuestro, pues era como, uff, ya vienen los de IT, ¿no? A, a tener el proyecto parado dos, tres meses y a hacernos unas preguntas muy raras que si al final solo hacemos... Eh, eh, formación no, o temas de concienciación, ¿no? que tampoco estamos manejando pues las nóminas de los empleados, ni las cuentas bancarias, ni el CRM de los clientes. Es cierto que como nosotros, pues existen muchas startups, muchas empresas que trabajan para grandes clientes y ciertamente nuestras empresas tenemos información muy útil, no para consumar un, un ciberataque solo con lo que tenemos nosotros, pero sí para utilizarlo. Nosotros mmm, tenemos información de nuestros clientes que, que, que, que es muy importante para ellos y es muy importante para la ciberdelincuencia para organizar un ataque mucho más grande ¿no? o, o más organizado con más información. ¿no? Eh, casi todas las empresas B2B y que se dedican a, a hacer cosas bien con clientes o bien con empleados de sus clientes, a su vez, pues tienen acceso a esa información. Tienen personas dentro de la organización que tienen acceso a esos datos. Y como las pymes o las startups son las que menos están invirtiendo en este tipo de cosas, los, los ciberdelincuentes se han dado cuenta, lo saben, y, es, y lo que se está viendo es como un aumento exponencial del ataque que se hace a más pequeñas empresas, pero para llegar a las grandes, ¿no? Atrás de las pequeñas. O sea, que al final ya, ya no es un tema de que nos consideremos que podemos ser objetivos directos de un ciberataque, sino que a veces podemos ser un paso intermedio a, a intereses de, de alguien que tiene claro a quien quiere atacar. Justo, justo. Eh, ¿Quién debería liderar estas actividades de ciberseguridad de una empresa... En una empresa mediana, ¿no? Porque las grandes ya tienen los CISOs, tienen, tienen personas ¿no? que, que con esta responsabilidad. Pero en una empresa mediana, ¿quién debería ser? Y sobre todo teniendo en cuenta un poco lo que has dicho, ¿no? Porque eh, dices, oye, eh, gran parte de los ataques viene por parte de las personas y luego hay otra parte que viene por esa parte de te tecnología. Eh, que Son dos áreas que están separadas, por lo general. ¿Cómo, cómo se gestiona esto? A ver, lo que se, la, las grandes empresas... Eh, estos presupuestos o, o la misión dentro de la empresa es proteger a sus empleados y a sus clientes de los departamentos de tecnología entre tecnología a los responsables de seguridad de la información, ¿no? a los CISO eh, es, y, y luego bajando como a empresas más pequeñas que más pequeñas estamos hablando de pues, 500 ¿no? empleados y, y, y 50 o 20 eh, al final hay pues lo que estamos viendo es que, que algo similar a lo que sucedió en la grande hace algunos años, ¿no? Como que los departamentos de tecnología, a raíz de sustos que se lleva la organización, se empieza a empoderar a ciertas personas, ¿no? o, o, o para este tipo de empresas, pues el departamento de tecnología, IT, o los informáticos, ¿no? Están por ahí haciendo sus programillas y sus cosillas. Pero cuando ha pasado a ser la ciberseguridad, uno de los riesgos eh, de negocio que más preocupa a los CEOs, se está viendo como eh, estos perfiles se están viendo con cierto um, empoderamiento no o cierta influencia de cara a tomar decisiones y sobre todo en un momento y en un mundo donde todo va hacia la digitalización y, y el negocio que no está ahí en digital, ¿no? como se llama tu, tu podcast eh, se queda atrás, pero es que en digital ahí es donde están todas las ciberamenazas y que hay grandes organizaciones eh, dedicándose a, a, a conseguir, pues, eh, dinero, eh, eh, amenazas o extorsión, ¿no? O, o me haces un pago de tanto, o comparto toda tu base de datos de clientes. Entonces, bueno, lo que estamos viendo y, y en líneas generales es que en empresas más pequeñas o medianas empresas y pequeñas, pues financiero, IT y tecnología son los que, no solo desde un punto de vista tecnológico, sino también humano, los que deben ayudar a clientes y empleados a protegerse, ¿no? Vale. Y, y oye, conoces algún caso de alguna empresa que se haya quedado, o sea, que haya tenido que cerrar por culpa de un ciberataque? Pues eso lo hablábamos hace poco, con, lo hablamos con una persona muy metida en todo este mundo y hablando con él nos dijo, nos dijo algo así como ¿sabéis? porque sabéis que en España la, la, la pena de muerte existe y nosotros ¿cómo? No, eso solo en Estados Unidos y en algunos estados la pena de muerte en España no existe eh, Sí, sí, la pena de muerte de personas jurídicas ¿no? o las empresas Entonces nos contó el caso de, bueno, de una organización criminal que se dedicaba al tema de, de, de drogas, llevaba a la policía mucho tiempo detrás de ella, de intentar cogerlos con pruebas para cortar como con esa red, y no eran capaces. En cambio, sí consiguieron dar con un delito que estaban cometiendo desde un punto de vista de ciberseguridad. Uh -huh. Gracias a esto, pues los jueces y la policía consiguieron cerrar eh, ese negocio ¿no? o, o consiguieron cerrar ¿no? y detener a, a todo fíjate, no por, por, por el apartado por el que lo buscaban, sino con, de manera colateral, esto es un ejemplo eh, es un ejemplo real eh, Sí es cierto que, que, que es atípico, pero conocemos empresas que, que, que efectivamente eh, lo han pasado muy mal, a lo mejor no está el punto de cerrar pero no hasta a punto de cerrar como creo que te decía esta mañana, eh, no me gusta dar ejemplos porque me gustaría trabajar con todas esas empresas y a nivel reputacional que una startup pyme o mediana eh, se juega mucho si en algún momento los datos de sus clientes o sus empleados o eh, se salta la noticia de que, de que trabajar con esa empresa es, es peligroso ¿no? o no lo tienen todo controlado pero sí es cierto que hay negocio y empresas que lo han pasado realmente mal. Vale, o sea, hay que tener cuidado. Nos vamos a meter ya con, con Firewall. ¿vale? Eh, en un momento determinado, dentro de estas eh, de, de vuestras líneas de foco en, en, en vuestros videojuegos corporativos, decidís apostar por, por la ciberseguridad con Firewall. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es Firewall? Cuéntanos un poquito sobre Firewall y, y cómo ha sido aceptado en el mercado y qué cosas nos puedas contar. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ayuda esto a mejorar la ciberseguridad? Al final lo que hacemos desde iWay, ¿no? como decía al principio, tenemos un servicio de suscripción en la nube de títulos o videojuegos corporativos relativos a distintos temas que sabemos que son importantes ¿no? para, para la empresa Uno de ellos y el último de la primera oleada dentro del roadmap de soluciones es concretamente ciberseguridad Y que lo hemos tratado con, con, con Firewall Ha sido un proyecto de un año aproximadamente de trabajo Es un, una historia interactiva eh, combinado con mecánicas de juego, lo que lo hace lo convierte en, en una especie de videojuego, pero en el que utilizamos eh, secuencias de, de imagen real, con actores reales, donde aquí los usuarios toman decisiones y ven el impacto de sus comportamientos, de microcomportamientos que en el día a día son instintivos o de manera natural, cómo eso puede acabar en generar eh, o en ayudar o en contribuir a que un una organización cibercriminal se apropie con tu base de datos de clientes o con tus cuentas bancarias o, o lo que sea ¿no? y precisamente es, eso es Firewall es una es un, es un largometraje de, de hora y veinte, hora y media aproximadamente donde te enfrentas a una historia de ficción en el que se está organizando el mayor ciberataque de la historia a nivel mundial y tu empresa es una de esas que hablábamos antes, no es como un, un, un paso intermedio ¿no? de una cosa más grande. ¿no? Entonces tu objetivo dentro de esa ficción, en la que eh, las empresas no están contratando este producto, pues lo liberan a sus empleados para que entrenen, se conciencien, vivan, un poco todas las amenazas que existen en el entorno digital y cómo eso podría afectar a, a, a su negocio. Esto lo lanzamos, bueno, poco antes de, de, de verano y ya tenemos los primeros clientes y despliegue y la verdad es que la satisfacción y la valoración de la gente que pasa por ahí está siendo buenísima, vamos, como, como nunca antes nuestros clientes hayan visto con soluciones eh, similares, ¿no? Tenemos, eh, en un momento determinado de la historia, todo se para y solo te deja continuar si nos valoras el NPS, a lo que te está pareciendo esto. Y tenemos un NPS altísimo, altísimo, en función del cliente, roza hasta el 100% que le encanta, ¿no? Como que aquello... Es una manera diferente, ¿no? De, de atajar... Esto que sabemos que preocupa a las empresas. Sobre todo lo interesante es que tangibiliza mucho los errores porque no es lo mismo que te digan si abres, haces clic en un email, eh, eso no lo puedes hacer, si es un email no conocido que el hecho de, de ver qué pasa ¿no? cuando, cuando clicas en un, en un email que no debes. La siguiente evolución de Firewall es Infinite, que es el, el, el evento que vais a... Un, un evento más experiencia y demás. Cuéntanos cuándo es y, y qué va a hacer y, y cómo puede ayudar pues, a, a los que nos están escuchando a entender mejor y aprender las claves que tienen que aplicar de ciberseguridad en sus empresas. Eh, una de las cosas que veníamos viendo en iWing es que no es... Nuestros clientes generalmente, pues son pues eso, IBEX 35, empresas multinacionales, ¿no? Con sede en España. Y, y la verdad, que venimos cosechando algunos éxitos ahí como a ese nivel, pero una de las cosas que nos venimos planteando desde hace tiempo era: oye, ¿y si algún día podemos democratizar lo que hacemos? ¿no? Y poder hacer llegar el cómo entrenan las empresas grandes a cualquier tipo de, de, de empresa. Entonces, bueno, ahí fue cuando empezamos a gestar Infinite como un nuevo modelo de negocio sobre un producto que teníamos que, era, que llamamos Firewall, donde además, pensando un poco en un modelo más democrático más eh, masivo, eh, propusimos crear pues, el mayor acontecimiento global con motivo del, del Día Mundial de la Ciberseguridad, que es el próximo 30 de, eh, de noviembre. Es un evento de concienciación donde hemos conseguido liar a los hackers más legendarios de la historia, como Kevin Mitnick, como Jessica Barque, David Kennedy, y donde al final queremos crear eh, eh, una experiencia, como decía, en donde el público y la audiencia confundan realidad y ficción. No sé si os acordáis de The Game. La película de Michael Douglas, ¿no? Bueno, de David Fincher, ¿no? Y Michael Douglas, en el que a través de un juego, que aquello era real, en este caso es digital, eh, cambiaba el protagonista, ¿no? Para, para siempre con aquella última escena que no la voy a contar para el que no la haya visto. Pero sí, el protagonista durante la película confunde, ¿no? No sabe si lo que está viendo es un juego, porque. Porque todo es como algo irreal, ¿no?, o cómo me puede estar pasando eso a mí, pero interacciona con gente del mundo real. O sea, estaba interaccionando con actores, pero estaba interaccionando con gente que, que conocía, ¿no?, o que era famosa. Pues eso es Infinite, ¿no? Es, es un evento de dos, tres horas eh, donde la gente va a jugar, va a competir por hacerse con premios, a la vez que aprende, hace team building y networking en torno a este tema el próximo 30 de noviembre. Vale, y si alguien le, le interesa, ¿a, dónde, ¿a qué página web tiene que ir para, para comprar su entrada? Bueno, esto está publicado entre de nuestra web, iwin.io. Allí en diferentes sitios vais a ver una sección que hay eventos allí es donde está toda la eh, información actualizada con todo lo que estamos eh, planeando para, para, para ese día. Y desde ahí, pues hay como dos tipos de entrada, ¿no? Pues la entrada de que yo me puedo comprar como persona en el mundo, ¿no? Que quiero vivir o competir con otras personas y ganar hasta 10.000 euros en premio. O el corporate pass, que es lo que hemos llamado, para empresas que quieran como utilizar Infinite como, como una acción de team building, ¿no? De digital, donde va de chats networking, con gente de todo el mundo y con speakers que creemos que son la creme de la creme de la de la ciberseguridad. Mola, mola. Seguro que va a ser un éxito. Sergio, muchísimas gracias por todo. Gracias a ti, como siempre, Corti. Cuídate.